Hola. Para desactivar las notificaciones de Windows 11 vamos a ir a la barra de tareas y sobre la fecha y la hora pulsamos con el botón derecho del ratón. Clic con el botón izquierdo para ir a la configuración de las notificaciones. Ahora desactivamos el interruptor para no recibir notificaciones de ningún programa ni aplicación. Si queremos desactivar solo las de algunas aplicaciones, lo dejamos encendido ya que más abajo tenemos la opción de hacerlo de forma individual para cada aplicación. Ponemos el interruptor en desactivado por cada aplicación que nos moleste y punto. Un saludo y hasta pronto.